Este es un ejemplo. Presten mucha atención. Miren las operaciones que tengo aquí. Es un ejemplo, obviamente. Las operaciones que tengo aquí en compra. Son tres operaciones, ¿cierto? Entonces, sacamos de cuenta que la cuenta es de 200 dólares. Presten mucha atención a esta lógica. Porque esto no se hace. Esto es de manera masiva. Al invertir, yo tengo que saber cuánto estoy exponiéndome en el mercado. ¿Cuánto de mi cuenta? ¿Por qué? Porque mi cuenta es mi negocio. Presten mucha atención. Es mi negocio. Si yo no sé... ¿Cuánto me estoy expandiendo al mercado? No voy a ser conse consecuente con esas acciones que estoy tomando en la gráfica. Y al no ser consecuente voy a crear malos hábitos. Y eso va a causarle frustraciones y círculos viciosos muy fuertes a nivel psicológico. Por eso tengo que buscarle una lógica al negocio. Tiene que haber una lógica de gestión detrás del negocio. No solo la metodología, que también es muy importante, obviamente, yo creo que va del 50-50%, ¿sí? Entonces, entre mejor sea cada metodología, mejor va a avanzar mi negocio, como cualquier otro negocio, cuestión de estrategia. Entonces, si me cuentas de 200 dólares, y yo estoy haciendo esto, y yo manejo stop loss, no sé los que no manejen stop loss, no sé por qué les dicen que no manejen stop loss, cada uno con lo suyo, pero... Vuelvo y digo, tienes que ser muy estable a nivel psicológico. Yo no puedo dejar mi negocio. Es como si cuando yo no utilizo Stop Loss, yo siento que es como si mi negocio no, estuviera, no hubieran guardias y no estuviera cerrado, sino que acá está mi negocio y estas son las guardas, sino que estuviera expuesto, estuviera así entonces no, o sea, no tiene lógica si yo le puedo afinar algo en mi negocio y le puedo mejorar algo, yo lo voy a hacer voy a hacer lo necesario para que mi negocio se vuelva cada vez más rentable que tenga mayores rendimientos cuestión de estrategia, vuelvo y digo cada mente piensa en lo suyo, pero es mi forma pues de pensar, entonces si yo manejo un stop loss de 50 pips, preste mucha atención, y estoy poniendo un apalancamiento de 0.03 porque yo he visto mucho esto ¿Sí? este lo estoy haciendo en el South USD, también lo puede hacer en los índices sintéticos en cualquier mercado entonces según esto me está diciendo que yo estaría manejando 20 dólares por cada operación de stop loss entonces podría perder 20 dólares en cada operación de pronto voy por 80 dólares o 100 dólares ¿sí? puede ser, es lo ideal Sería lo ideal, por lo menos arriesgando Solo una operación de 20 dólares Pero acá son 3 Entonces si son 3, eso suma 60 dólares 60 USD Si son 60 USD Y mi cuenta es de 200 ¿Cuánto en porcentaje estoy arriesgando? A ver, vamos a traer aquí La calculadora Presten mucha atención, es un negocio Usted es el que administra su negocio Usted es el que toma acción en su negocio Usted se tiene que volver bueno en todo porque el trading funciona así, Entiende la lógica que detrás? Toda la responsabilidad repercute en usted como trader, no hay alguien más el que usted pueda hacerle responsable, usted tiene que volverse bueno en todo, tanto gestionando su negocio en números, en porcentajes, aprendiendo cómo escalar su negocio, como en el ajedrez, tiene que volverse muy bueno con sus fichas para poder escalar su estrategia. Entonces, si mi cuenta es de 200 dólares, ¿cuánto es? Yo me imagino que ustedes saben utilizar esto. Entonces, son 200 dólares por, digamos que creo, el 2% por ciento igual 4 dólares. 4 dólares. Por operación sería el 2% de una cuenta de 200 dólares. El 2%. El 2%. Serían 4 dólares poniendo en stop loss por operación. Eso quiere decir que acá cuánto estoy arriesgando entonces si mi cuenta es de 200 dólares. Entonces van a decir, no, es que perder una cuenta de 200 dólares, pues usted tiene, sabe, tiene que saber que la puede perder. Pero yo digo, ¿pero por qué si en 200 dólares aquí en Latinoamérica son, es mucho dinero? ¿Sí? Para las personas normalmente... Las personas normalmente... 200 dólares es mucho dinero, entonces ¿por qué me voy a dar el lujo de perderlo? ¿Por qué no voy a hacer una estrategia para que estos 200 dólares, que es lo que acabo de invertir en mi negocio, se escalen? Se escalen a 300, luego se escalen a 400 luego se vayan agregando más ceros a la derecha entonces eso es una estrategia ese es la, el, el sentido de un negocio eso es lo que te va a llegar a tomar acciones consecuentes contigo mismo no acciones vacías sin lógica alguna detrás del negocio entonces si yo hago esto cuánto estoy comprometiendo entonces vengo y traigo otra vez la calculadora 200 dólares 200 dólares por yo creo que ese es el 30% 60 dólares, ahí está estoy comprometiendo 30% de mi cuenta ahora, está mal eh, si yo yo como inversor yo podría arriesgar un poco menos a menos de que me sobre el dinero yo diga, me importa un bledo perder estos 200 dólares ¿sí? y sé lo que estoy haciendo, no me importa comprometer el 30% porque arriesgo el 10% en cada operación, de pronto que tendría lógica con tres operaciones que se están realizando aquí. ¿Me hago entender? Lógica matemática. ¿Sí? Entonces, si yo sé eso y soy consecuente con eso, pues bueno, no importa. Pero si yo tengo 200 dólares y no los quiero perder, quiero afinarme. Quiero centrarme en auditar mi cuenta y ganar por porcentajes no por dinero porque me gusta más centrarme en que ustedes pueden ver que se puede hacer porcentajes o que se pueden hacer pips para que vean la estrategia lo buena que es, por eso yo audito mi cuenta también lo hago obviamente por mí para poder tener control masivo de mi negocio, necesito saber los detalles de mis acciones si yo, yo me tengo que mejorar como trader, si mi negocio es de 200 dólares, pero yo quiero que ahora cueste 2000 dólares yo me tengo que mejorar en conocimiento y crear una estrategia para llegar a escalar a esta cantidad. Ahora, obviamente es lo mismo con porcentajes, que se debería haber reflejado en porcentajes y si yo me estoy enfocando en pips, por eso yo lo audito en Darwin, eso les voy a hacer un video mucho más adelante. Entonces, si yo no soy consecuente con esta acción, obviamente voy a sufrir una crisis muy fuerte, porque voy a estar perdiendo 30 dólares. No, 30 dólares, no, 60 dólares, perdón, 60 USD. Y yo no estoy preparado psicológicamente para eso. Me refiero a que cuando tú empiezas no estás preparado para perder tanto. Porque no confías en tu estrategia, no confías en ti, no confías en lo que estás haciendo. Vas a perder el dinero, así conozcas la estrategia, vas a perder el dinero. Porque es como un francotirador, tiene que mejorar el gatillo. Yo, o sea, cada... Yo me puedo hacer el 15% en solo un trade. Porque yo me enfoco en qué? En los pips. Por eso, si ustedes van a ver una de mis cuentas auditadas, se van a dar cuenta que donde hay recorrido, donde yo tomo, tanto el riesgo como el beneficio, la diferencia es muy grande. Es 1 a 3, 1 a 4 porque escojo el momentum del mercado, sé cómo encontrar el momentum del mercado, es lo que enseño dentro de la comunidad, de cualquiera de las dos comunidades, obviamente más a profundidad en la comunidad oro, la comunidad plata, te enseño todo lo básico, todo te lo enseño lo básico, lo que necesitas para luego cuando vayas a la comunidad oro, puedas escalarte a nivel mental, a nivel que puedas ver lo que yo estoy viendo... Que puedas ver dónde hay liquidez en el mercado... Ver los institucionales... Esa es la idea entrenar tu vista y entrenarte a ti... Entonces, esto no es sostenible con el tiempo... Esto es, muy, esto es exponerse mucho al mercado... Es mi punto de vista... Obviamente tiene mucha lógica matemática... Y lógica... Y psicológica... Por eso siempre debe haber un plan... Yo tengo un plan detrás de enseñanza... Donde les digo cómo escalar su trading, cómo pasar de una cuenta demo a una cuenta real, cómo, eh, o sea, todo, todo, por eso les, les pido la cuenta auditada, por el bienestar suyo, de su negocio, que se vuelvan mejores, que puedan ser sinceros con ustedes mismos, transparente con ustedes mismos, que es lo más importante en este negocio, porque si usted no, si usted no se mejora como trader, si usted no escala, a nivel mental y se vuelve bueno en todo, gestionando su negocio, sabiendo cómo sacar los porcentajes, sabiendo que los pips son lo, es lo importante, el recorrido, la, que, cuánto me expongo al mercado. Si usted no sabe todas estas cosas y se vuelve bueno, pues siempre va a haber algo que lo va a llevar otra vez a cero. Entonces, trader, dale like al video. Activa la campanita y no olvides ingresar a tradinginstitucionaloficial.com y escoger la membresía que más te convenza, que más te convenga Dependiendo del nivel donde estás, de lo que buscas en el trading Es así de sencillo, quieres ser mejor, invierte en tu educación Tienes 7 días de garantía en donde si no te gusta el contenido no te gusta la estrategia que obviamente está totalmente masterizada para ti, te hablo con total lógica y transparencia, tú me preguntas algo y yo te contesto con la lógica que hay detrás, no te lleno de patrones, no te lleno de formas, de cosas raras, de nombres raros, sino que te hablo con la lógica fractal del precio entonces si no te gusta el contenido obviamente te, devolv te devolvemos el 100% de tu dinero, ya en la comunidad ahora para que ingreses si ya lo profundices más, es donde yo te jalo las orejas, es donde yo te digo realmente lo que estás haciendo mal te pido reportes totalmente, estoy más cercano a ti y pues ya es semestral obviamente aquí ya está con más personalización, más cerca de mí y tiene un chat privado 24-7 por 6 meses también tiene una comunidad élite privada un gran abrazo traders, no olvides activar la campanita de notificaciones y nos vemos adentro.